Yo tenía que ¡Lo una hecho! ¡Lo he ¿Cómo que acerar? ¡Te Tengo... mueres! Pues, vamos, tons, tons, tons, tons, tons, tons, tons, tons, Casi. tons, oh, Casi! tons, la tons, sí. sí. no Oh, Coño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé cuándo a estar, cuánto, una hora. ¿no? Sí. Vamos. Ahí está. Vamos. Bien, vamos. Rápido. Bien, vamos no, no, sí, y a ver. challenge Vamos a ver este. Uh. Cañoncito. Cañoncito. Oh, cañoncito. Oh, cañoncito. Oh, cañoncito no no voy no, a no, Puedo, caer, puedo, caer, puedo caer. No, entró algo, pero no puedo. A ver. Disculpen, nada le pongo el volumen. Bueno, le acabo de poner el volumen. Si so, ¿sí estoy ahí. Ahí está. Sí. Sí. Puedo liberarme. Solo necesito sacarme la pierna de ahí. Pero qué pelotudo XD, XD. 8, 1, 17. No, la no va súper eso, pero así en ese tiempo ¡The Challenge! Vamos a jugar los más interesantes. Creo que en otro video vamos a jugar mis favoritos. Como ven ahí. Arrito al Bien, como todo genio que awesome. soy. Sí, claro, como todo genio que soy. Voy a queda una buena barana. A ver, soltate, ¿no? ¿Por qué se quedó así? Jaja, ¿Mm? ja, puto, puto. Mm, creo que me puedo haber sobrevivido para la lluvia. Sí. No, no se le... Se fue. Ay, verá, verá, verá. Tú mira, tú me tú me El, el agua, bar Eso... Uy.. Es que está muy violento, pero... ¿Cuándo te dije que es antes? Mucho perfecto, tenemos que ver el replay. Acá es lo que yo hice. Bien. Que kill. Sea, bueno, eso quedó excelente pero vamos no sé a guardarlo. Caca, sí, le raté unas 5 estrellas. Porque para mí está bien. Vamos a vender una vez más y la termino. Uy, casi, uy. Va, trabajo. Estos no, te son de tirar pelotitas. A ver en otro este caso. No. Bien. Sí. Ah, bien. mis las aquí unas 5 estrellas. No me voy a a la todas 5 estrellas, pero bueno. Esto fue épico. Mmm. drop swing, o bye, no sale. Mm, drop swing, eso de tirar velas. Tu jefa Uy. No. No a mi brazo. Se va a romper el otro brazo y te mato, eh. Sí. sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Se me rompe el brazo sí. <risa> Con este. Mira, en YouTube hay muchos nombres para este niño. Algunos carritos, Joaquín, todo eso. Yo lo llamo Benjamín porque se parece mucho a mi amigo Benjamín. Ok, Benjamín. Bienvenido al canal. Uy, ¿cueran? No maltrato a los árboles. Vamos Pues a la vieja técnica de youtubers A ver Con la C se observa a Timmy como cae Esto, sí. gracias uh -huh. Mi ¿Quieres? Vamos, vamos... Vamos... Vamos a ver... Yo tengo niveles acá con mi cuenta Y... Tengo niveles... Vamos a ver... Para terminar de hacer mis niveles O sea, los niveles que creé yo Eso dolía. Yoga No Eso dolió que cerca Digamos. sí me dejate, te salvaste por mucho 3 oh. oh. triple bloqueo casi a ver casi a ver Marí. tu jefa ¡Tu jefa! ¡Tu jefa! Ajá, ajá. ¡Mi jefa! Vamos, jefa haciendo un mi jefa se me metió. ¡Mi jefa! ¡Mi jefa! ¡Hasta mi jefa me mata! Vamos a ver, vamos a matar a este. Dije que no me mates a mí. Bueno, chavo, mí Bueno, yo, pero no te voy a morir, vos y si mí. Me... Ajá, ajá. ¡Vamos! Vamos. ¡Uy! ¡Oh! pincha perdón! O sea, aquí ¿Perdón? Uf, me voy a meter. No le llove, casi, a ver. Tengo que matar al... Es que sería muy gracioso clavarle la espalda por el atrás. Por el atrás le mandé. Sí. ¡Oh! se sí, ¡Oh! ¡Oh! Yo te ayudo. Mejor no. Maricirus, Yusha, Lali Apósito, eh, Yo. Yo. no, no, espera, espera, con no, espada, no, no, no, con no, no, no, a ver, la la No. por suerte. por De la Buenos Aires. Sí. Ah. <_s> 1496, documento de identidad número 27, ¿sí? ¿Qué ¿Sí? ¿Qué Un intento más, este último, es el último, ¿Sí? ¿Sí? uh -huh. un Dos, tres. es es es 250 centímetros Así, ver ¿Sí? Salto Finalmente 290 ¿Sí? centímetros 300 Vamos a ver Vamos, vamos 200 centímetros <risa> Lo hice igual ah, 320 Lo hice igual No importa Ya tengo como superado Así que ¿Sí? Vamos a saltar Y estoy chacando shog... <susurrisa> Mmm Dios mío último holy shit ah no holy shit holy shit holy shit era no holy shit, shit. Yo como el, el pogo challenge no, el pogo challenge I am the one, the el pogo challenge A ver, ¿puedo Algo así, Gracias. No me digas que se van a caer. Low. Lower. Super low listo yo puedo vamos yo, yo sé que puedo yo yo sé que puedo voy a ni siquiera paso y yo lo ganado no no no no no, no, no me quiero rendir ahora alta un challenge y dije un challenge Este el último. Mira, si lo yo a ganar ahora, me considero como el mejor. Exacto, final. Probablemente la primera. me voy a guardar la repetición pues, así en inglés así así está todo bien no se cuenta yo me bien para continuar eh, a ver. bueno it's possible y ganar ok Acá el más que... ganaste... 895 personas... ...y 1200 sí. Genial. Es posible ganar. This is level for Happy World 1, 2, can. Es nivel para los de Happy World. se te agarré un buen, gracias. Yo también puedo. Bien, yo me dijo este. sí es un nivel que yo ni siquiera puedo ganar, a ver ¿verdad? Me la guarda, ya que es horrible. ¿Con qué te guarda? No. Este Le voy a hacer a Benja con carnada, así que, Sí. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, no maltrato al gorro, venja. A ver, venja, anda. No querés que te pegue, ¿no? Voy a solo. una. Suena. Dale, venja, anda. Lo poco con el culito, pero dale, anda. Te voy a cha chachar. Dale, venja. Venja, mi hija, no seas malo. Venja, no seas malo. No seas malito, venja. No, pulin. Bien, deja, bien. Bien, deja. Headshot. Delegación monetaria o permanente del... Bueno, yo quedé Ahora me estoy... Sí. yo atrapé eso! te atrapé ¡Pero no hace ya te sueltes, eh! Esta mejora, si quieres falta pues. Me Vamos, sí, el ron sí, sí, sí, sí, sí, queda. sí, sí, tú, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¡El brazo <tose> un uh, aquí si el báculo no un báculo se oh. le clavó la la ¿Qué? <risa> Ay, no puedo <por> ser, <risa> No, también, también, Usa lo que oh, ¿Qué no, perra. no, los dos brazos ahora, no, no, Usa no, no, no, no, no, no, no, no, no, brazos, de no, ¡Sí! Hey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Yes. ¡Oh! No. ¡Oh! No. ¡Uh! ¡Se lo globo en A ver. Vamos, vamos. Bien, ahora no moriste, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¿Por qué siempre mío? ¡Oh, bien! Ya está bien muerto. Uy, no. Y eso se le clavó directamente atrás. No. Miren, como les dije antes, mis favoritos niveles vienen en youtubers. No me juzguen. No bajar bien la parte que más me da miedo, sea La escopita. Uy, bueno, ya está. Te dieron la bala. Y lo termino acá unas as, unas, este, Sí, sí. de mejor salón del mejor del mejor lugar del sociales y darle like para que yo pueda hacer un video y nos vemos hasta la próxima adiós